presentamos al país este gran plan de contingencia del Gran Santo Domingo COVID-19 y de otras provincias en apoyo al Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Inmediatamente, señores y señores, presentamos a ustedes al Ministro de Salud de la República Dominicana, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecer la gentileza de acompañarnos esta tarde para dar a conocer lo que ya anteriormente habíamos hecho público, el plan de intervención del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y Monte Plata, centros esenciales en la transmisión que hoy vive la República Dominicana relacionada a la epidemia de COVID-19. Esta tarde, con la, todas las instituciones que se han mencionado, se ha revisado nuevamente el plan, se han discutido los términos finales para la intervención que inicia mañana a las 8 de la mañana en el Distrito Nacional inicialmente, mientras en provincias las direcciones provinciales de salud y los equipos locales iniciarán también sus actividades en San Cristóbal, en Monteplata y en la provincia de La Romana. Las actividades del Distrito Nacional empezarán con una distribución que será la siguiente. Las áreas de salud cuarta... Quinta y sexta serán intervenidas el día jueves 14 a partir de las 8 de la mañana con una distribución establecida entre todas las instituciones del Estado Dominicano y de la sociedad civil que coparticipan en el objetivo común de reducir la incidencia del COVID-19 en nuestro país. El día viernes se han señalado las áreas 2 y 3, que es bueno clarificar lo siguiente. El área 1, señalada para el sábado 16, junto al área 7 de salud, para que tengan una idea de qué estamos hablando, el área 1 de salud está compuesta por los siguientes barrios de el Gran Santo Domingo Invivienda, Los Solares Cancino Adentro, Jaina Mosa Ciudad Juan Bosch, La Caleta Jaina Moza y San José de se me ha cortado ahí de Mendoza el área 2 está constituida por Los Mina Los Tres Brazos, Los Mameyes Villa Faro Villa Duarte, Isabelita, en Sancho Sama El área 3 de salud Guaricano, Villamella, Sabana Perdida y La Victoria El área 4, Villa Juana, Cristo Rey, Mejoramiento Social Villas Agrícolas, en Sánchez Luperón María Auxiliadora, Villa Consuelo y en Sánchez Capotillo Área 5 de salud El Millón, en Sánchez Quisqueya Bella Vista, Buenos Aires, Los Casicasgos, 30 de Mayo, kilómetro 8 y medio, Los Platanitos, Los Miaitos, El Manguito y San Jerónimo. El área 6 de salud, Cristo Rey, Barrio Cuba, La Yagüita, La Agustinita, Nuevo Arroyo Hondo, Viejo Arroyo Hondo, Cerros de Arroyo Hondo. Altos de Arroyo Hondo, Ensanche la Fe, Los Ríos y Los Peralejos. Y el área 7 de salud, Libertador de Herrera, los Minas del Café y Las Palmas de Herrera. Esas constituyen las áreas seleccionadas para la intervención que iniciaremos con un conjunto de actividades que se pueden resumir de la siguiente manera visitas domiciliarias, realización de pruebas rápidas a los ciudadanos que califiquen para su implementación, descontaminación ambiental, entrega de mascarillas, centros de cuarentena para aquellos pacientes o ciudadanos identificados que reúnan las condiciones para ser trasladado a estos centros aislamiento hospitalario para en los centros de aislamiento hospitalario que se han identificado logística de transporte para todos y cada uno de estos ciudadanos que necesiten la asistencia y un proceso de animación cultural o de identificación e información sobre el riesgo de salud. Con estas medidas que estamos señalando, pretendemos lograr la desinfección domiciliaria de los casos calificados, la desinfección de calles y espacios públicos, la búsqueda activa de los casos sospechosos, que estén también dentro de los mapas de contacto o que presenten sintomatología específica vinculada al COVID-19. Igualmente, queremos informar de que todas las instituciones que aquí se han congregado en el COE partirán a las 8 de la mañana sobre un conjunto de puntos ya previamente establecidos en cada una de estas áreas de salud con una intervención que esperamos sea durante todo el día hasta la hora señalada para el toque de queda. El personal de cada una de estas actividades que he señalado corresponden a las siguientes instituciones. Las visitas domiciliarias al Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Salud Ministerio de Salud Pública, las pruebas rápidas a las mismas instituciones, la descontaminación ambiental, Ministerio de Defensa, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Obras Públicas, INAPA, CAS, entrega de mascarilla, Ministerio de Salud Pública, centros de cuarentena, Ministerio de Defensa, Servicio, de Salud, Servicio Nacional de Salud, los centros de aislamiento hospitalario ya sabemos que están a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Salud. Los controles de la circulación de personas estarán a cargo de la Policía Nacional e igualmente la logística de transporte aportada por la ONSA. La animación cultural y la información de riesgo, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública. El número de barrios implicados, como todos saben, es bastante amplio, según hemos descrito. Con esta medida, el Gobierno Nacional pretende reducir el impacto y la incidencia que tiene el COVID-19 en nuestro país. En estos momentos, el Gran Santo Domingo representa cerca del 50% de los casos registrados en el país y sin embargo, su tasa de incidencia básicamente ronda la media nacional de un 21%. Es también de notar que este, esta población representa aproximadamente el 34% de la población nacional, lo cual puede indicar la correlación que existe en la incidencia junto a las condiciones sociales identificadas en las barriadas que se van a intervenir. Queremos pedir a todas las comunidades que acabamos de señalar a prestar toda la colaboración a las instituciones que desde mañana a las 8 de la mañana iniciará las operaciones en todo el distrito nacional. Esperamos ser bien recibidos en sus hogares y que puedan colaborar todos los vecinos con la identificación de casos que presenten sintomatología o que entiendan los ciudadanos que están vinculados de algún modo con el COVID-19. Todos colaborando podemos lograr un Santo Domingo limpio y reducido en términos de la incidencia del COVID-19. Todos juntos, todas las instituciones participando lograremos controlar el COVID-19 en nuestro país reduciendo y evitando las complicaciones que estamos mirando a nivel internacional que esta enfermedad ha representado. Muchísimas gracias. Bien, señores, luego de escuchar las palabras del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, pasamos a escuchar las palabras del Teniente General Rubén Darío Paluino Sen, ministro de Defensa de la República Dominicana. Muchas gracias. Como muy bien sabido, eh, el Ministerio de Defensa... ...y la Policía Nacional... ...hemos venido acompañando al Ministerio de Salud Pública... ...y al Servicio Nacional de Salud... ...en todo lo que es el transcurrir... ...desde el inicio de las operaciones... ...desde el 29 de febrero... ...que fue cuando se determinó el caso número uno... ...cuando se hospitalizó el primer paciente... ...en el Hospital Ramón de Lara... ...de la Fuerza Aérea de República Dominicana... ...y desde entonces... ...hemos puesto a disposición... ...del Ministerio de Salud... ...todo el personal militar... ...todo el personal médico... ...y toda nuestra infraestructura... ...para servir de apoyo... ...a esta gran lucha... ...del Gobierno de la República Dominicana... ...que dirige el Presidente Danilo Medina... ...a partir de mañana... Continuaremos con un gran esfuerzo apoyando en este plan del Gran Santo Domingo del Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal y La Romana, para esta lucha unirnos con otras instituciones que también están haciendo el esfuerzo de combatir y evitar la propagación del COVID-19. A escuchar eh, brevemente las palabras de la doctora Alma Morales, representante de la OPS-OMS en República Dominicana. Y luego pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas a los periodistas que están en línea en esta rueda de prensa virtual. Doctora Alma Morales. Gracias. Bueno, quizás solo agregar a las palabras que me antecedieron este, del gran esfuerzo que se está haciendo de respuesta multisectorial, porque como hemos visto el día de hoy, este es un compromiso que va más allá del Ministerio de Salud Pública, quien lo está liderando, pero donde participa el COE y todas las instituciones que están aquí presididas por los ministros correspondientes. Ya el ministro de Salud desde el inicio decía que, y yo ratifiqué que vemos cómo la curva de casos en República Dominicana se ha quedado estancada y también vemos cómo la letalidad se ha ido en una franca disminución, lo cual este es una muy buena señal. Y el gran reto, y lo decía el oficial de la policía, está precisamente en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, que según los reportes del día de hoy estamos viendo que entre los dos, entre, entre la suma de ellos dos, nos dan casi el 70% de los casos nuevos. Por tanto, este esfuerzo de este fin de semana, que es San Cristóbal, el Cristo Nacional y Santo Domingo, si es exitoso, se van a ver los resultados. Y más allá del esfuerzo sí, multisectorial y también, este, me lo voy a robar sus, las palabras del jefe de la policía, que él decía el compromiso de la población, que la población tiene que entender que esto es algo por su bienestar, por el bienestar individual de su salud, pero también por el bienestar colectivo, Así que nosotros como Organización Panamericana de la Salud, pues felicitamos enhorabuena al todo el gobierno dominicano por la respuesta y por esta coordinación multisectorial que se está dando y exhortamos a la población a que también este cooperen, contribuyan a, a, para que este operativo, este fin de semana realmente pueda ser exitosa y en la próxima semana podamos obtener esos resultados esperados que tanto los dominicanos y dominicanas deseamos para reabrir el país a su normalidad. Gracias. Bueno, gracias a las palabras de la doctora Alba Morales, representante en el país de la ops OPSOMS. La producción que está haciendo cadena con esta transmisión nos especifica que las cadenas de noticias nacionales e internacionales que están en línea ...no van a tener participación de preguntas. En ese sentido, entonces, pasamos a, a ustedes a presentarles... ...para que concluya esta rueda de prensa... ...al general de brigada, doctor Juan Manuel Méndez Ortega... ...director general del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Adelante, general. Bueno, eh, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias a los medios de comunicaciones que están... Eh, ...de manera virtual... Agradecemos, pues, al Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, señor Ministro de Defensa de la República Dominicana, también a nuestro Ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, a nuestro Ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, al licenciado Chanel, a la doctora Alma Morales, al señor Director de la Policía Nacional, que se encuentra también aquí presente, al Director de la Defensa Civil, también al director de INAPA, director de la CAS, la representación de los comedores económicos, a la gobernación también de la provincia de Santo Domingo, el doctor Juan Frías, Cruz Roja, las demás instituciones que conforman este centro de operaciones de emergencia. Muchas gracias por venir. Vamos a trabajar a partir de mañana a las 8 de la mañana y es el deseo del señor presidente de la República de que todas las instituciones que conforman este centro de operaciones de emergencia, que son 22 las mismas, deben trabajar a la unísono en apoyo al Ministerio de Salud que debe liderar todo esto. Así que muchas gracias y buenas tardes. Bien, señoras y señores, gracias a todos los medios de comunicación, al país, por estar en cadena con esta rueda de prensa virtual de la presentación del Plan de Contingencia del Gran Santo Domingo COVID-19 y otras provincias del interior, en apoyo al Ministerio de Salud Pública.